Bienvenidos a Estilocracia. Estimado estilócrata, cuando se trata de calzado imprescindible para hombres, las botas están en la parte superior de la lista. Estos zapatos no solo son prácticos y cómodos, sino que también son versátiles y elegantes. Un par de botas puede llevarte del trabajo al fin de semana con facilidad. Muchos incluso pueden combinar conjuntos elegantes informales y semi -informales, lo que los convierte en una valiosa adicción de vestuario. Dicho esto, no todas las botas se adaptan a todas las ocasiones, por lo que es importante familiarizarse con los diferentes tipos y las mejores formas de diseñarlos. Afortunadamente, estamos aquí para mostrarte exactamente cómo usar botas para una apariencia elegante y de moda. Como calzar botines. Los botines son uno de los tipos de botas más versátiles, Alcanzando o justo por encima del tobillo, estos zapatos son fáciles de usar y se adaptan a una variedad de atuendos, incluidos looks casuales e informales. Para lucir un par de botines, primero debes seleccionar tu estilo. Si bien los botines Chelsea son una opción elegante y simple, los chucas y otros estilos con cordones también pueden parecer elegantes. Una vez que haya elegido sus botas, combínalas con jeans o pantalones y una camisa o suéter con botones. Cómo calzar botas de combate Estas botas clásicas, que parecen similares a las que usan los soldados, agregan instantáneamente un toque resistente a cualquier conjunto, perfectas para atuendos casuales y salidas de fin de semana. Las botas de combate se ven mejor cuando se combinan con otros diseños vanguardistas. Para acertar adhiérete a una paleta de colores oscuros y opte por telas resistentes como el denim o el cuero. Cómo calzar botas industriales Las botas de trabajo ya no son solo para la construcción. Hoy en día, estas botas resistentes y prácticas también se usan como atuendos casuales. Diseñados más comúnmente en un color marrón claro, son funcionales y de moda única. Debido a su apariencia relajada, tienden a verse mejor con jeans, un par de jeans ajustados de color azul oscuro, combinados con una camiseta y botas de trabajo marrones es un atuendo simple que siempre se verá genial. ¿Cómo calzar botas biker? Ya sea que tengas una motocicleta o no, un par de botas de motorista puede ser una excelente adicción a tu guardarropa. Típicamente con detalles de tacón bajo y hebilla, las botas de motorista, parecen resistentes y vanguardistas. Para el atuendo perfecto de botas biker, intenta combinar un par con jeans ajustados oscuros y una camiseta neutral. Luego, completa tu look de motociclista con una chaqueta de cuero negra. Es el atuendo perfecto para el fin de semana o una noche en el bar. Cómo calzar botas de cordones. Para un ajuste cómodo y una apariencia elegante, no puedes dejar pasar un par de botas con cordones ya sea que se usen en negro o marrón cuero o gamuza, estas elegantes botas se ven muy bien con una variedad de conjuntos gracias a su apariencia delgada que se abraza al tobillo las botas con cordones se ven fantásticas con estilos sofisticados intenta combinar algunos con pantalones slim una camisa oxford y un suéter para un atuendo elegante gracias a su aspecto elegante y minimalista las botas Chelsea pueden adaptarse tanto a atuendos casuales como más formales. Para usar las botas Chelsea de manera informal, trata de elegir un par marrón o de ante. Luego, completa tu look con jeans, una camiseta o un suéter con cuello vuelto y una chaqueta. Alternativamente, para un estilo elegante, seleccione un par de botines Chelsea de cuero negro o burdeos y úselos con un traje.